Todas las multinacionales utilizan el miedo y el chantaje como herramienta de las relaciones laborales. Intimidan a los y las trabajadoras para que rebajen sus condiciones laborales. Náiseta, empresa de Envidera Garritasuna, esta gono regate coloca. Las empresas capitalistas son un claro ejemplo de esto. Aumentan sus beneficios mientras adelgacen sus plantillas y rebajan las condiciones de las personas que se quedan. En realidad, de Analdis, Languille, supuestamente, gastó a Ossemur Richardá. Este proceso de empobrecimiento de las clases populares se está acelerando más si cabe con la pandemia del COVID-19. Empresas con grandísimas plusvalías año tras año, se están aprovechando de una crisis coyuntural para realizar recortes y despidos. En Araba y Euskal Herria hay muchos ejemplos de ello. Todas las negociaciones se sigue al mismo guión. Cuando llega la negociación siempre se repite el mismo argumentario para lograr un convenio a la medida de Mercedes. Años atrás fueron los nos tenemos que ganar un nuevo modelo, nos tenemos que ganar más empleo. Aorten, izpide. berriz, esaten digute, eskubideak murriztuko duen kade, De nada sirven los años donde hemos sido alabados por nuestro trabajo. De nada sirve ser ejemplo para otras fábricas. Parece que la confianza de Daimler en Mercedes-Gasteiz solo depende de lo que estemos dispuestos a tragar. Y por mucho que traguemos, los números no dan. El gasto en personal en los últimos años en Gasteiz ha ido bajando. Ahora supone a la empresa poco más del 5% de todos sus gastos. Es engañatú. Hago es de la baquigarría. Empresaren, La empresa sigue aumentando sus beneficios año tras año, apoyados en una fiscalidad injusta. Incluso la pandemia del COVID-19 parece no haber influido. El relato que la empresa hace de la situación no es real y lo manipula. Somos una fábrica muy rentable y empeorando las condiciones laborales de la gente quieren que seamos aún más rentables, pero no, nosotras y nosotros no podemos permitirlo.